La noria del tiempo, que no pasiendo girar inexorablemente, nos ha traído de nuevo a las puertas de un nuevo año y a la celebración de la Navidad. La cultura cristiana se festeja el nacimiento de Jesús, pero bueno que aprovechemos la ocasión para celebrar también otros nacimientos. Deben nacer en nosotros la esperanza y las ganas de luchar por conseguir un mundo mejor. Para avanzar en la búsqueda de soluciones a los problemas del hambre las desigualdades, las guerras y la destrucción del planeta. Deben nacer en nosotros la convicción de que no podemos permanecer con los brazos cruzados ante los que nos están hurtando los derechos laborales y sociales, ante los que nos cercenan la justicia y la igualdad y nos limitan las libertades y la democracia. Deben nacer en nosotros renovadas ganas para el encuentro y la solidaridad, para mirar a nuestro alrededor, ponernos al lado de los que sufren. ...y combatir las injusticias Que la Navidad nos traiga paz, salud y felicidad. Y fuerza para no renunciar a los anhelos y a las ganas de luchar... ...por nuestra familia y nuestra comunidad. Que 2016 sea un año para los derechos de la ciudadanía y la justicia social. Que sea un buen año para Gran Canaria y sus necesidades. Que el 6 de enero los Reyes Magos nos traigan todo lo que anhelamos. Paz y felicidad para todos y todas. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo.